Fíjense Martínez además, junto con Sendic fundieron ANCAP. Pues se habla de Sendic y las cajas, las tarjetas cooperativas y todas esas cosas. Pero Martínez fue el que hizo el plan de negocios y lo empezó a ejecutar. Y vino Sendic después y lo siguió ejecutando. Y fundieron una empresa petrolera monopólica. Una empresa monopólica petrolera monopólica, es como chocar el gusano loco. Se, se merecen un libro una parte del libro de los bienes, los récords. Es vergonzoso, es lamentable. Y resulta que después Sendik termina de vicepresidente y Martínez de candidato a la presidencia. Fíjense, porque ahora, ahora Sendik quema, ¿no? Todos se lo quieren sacar encima. Pero todos lo llevaron. Todos se subían a los escenarios con él y lo llevaron en la fórmula y lo hicieron vicepresidente de la República. Y ahora resulta que como quema, se lo quieren sacar de, de arriba. Entonces...